En el marco de un torneo de voleibol, residentes en la comunidad de Alto Alegre, Conuco, del municipio de Salcedo, exigieron de forma pacífica el esclarecimiento de la muerte del joven evangelista Tejada González, quien murió luego de ser impactado por varios disparos realizados por individuos que se desplazaban a bordo de un vehículo. A un joven ejemplar que hemos perdido. Hace ya unos meses de la cual no tenemos resultados aún Estamos hablando de george Evangelista Tejada González Un joven ejemplar, trabajador, serio Que a pesar de su juventud, con apenas 28 años Se nos fue de manera inesperada y de manera cruel Con este evento, esta comunidad que ha sido la comunidad donde él nació, donde él se desarrolló, en el club donde él hizo sus mayores actuaciones deportivas. Es aquí donde estamos nosotros, celebrando este evento, con el fin de llamar la atención a las autoridades, a los fines de que sean apresados y llevados a la cárcel aquellos que le cegaron la vida a ese joven tan valioso, respetuoso, amable, cortés, de unos valores familiares extraordinarios. El hecho donde el joven de 28 años de edad perdió la vida se produjo en horas de la noche del 13 de enero del año en curso. En Cámara, Yurel González para NTN, Yoani Cordero.